Resumen y recomendación del libro El Poder de los Hábitos, por Charles Duhigg. Eugene Pauly era un hombre de 71 años, quien debido a una encefalitis viral, perdió su lóbulo temporal medial. El resto de su cerebro quedó funcionando perfectamente, y no tenía problema al recordar eventos de su vida ocurridos antes de 1960. Sin embargo, presentaba pérdida total de su memoria de corto plazo, no podía retener las situaciones o acciones realizadas, incluso si habían pasado un minuto atrás. Podía repetir acciones una y otra vez sin ser consciente de que las estaba repitiendo. Eugene no podía controlar dónde quedaba Sorcova ni los lugares más importantes de su casa. Debido a su enfermedad, su esposa decidía regularmente acompañarlo a hacer una caminata por el vecindario de su casa. Sin embargo, un día sucedió algo inesperado. Eugene desapareció de la casa había salido solo a caminar por las calles, su esposa estaba muy preocupada, temiendo que se podía perder, sin embargo, para sorpresa de todos sus familiares, 15 minutos más tarde apareció, había hecho la caminata por sí mismo, sin la compañía de su esposa, Eugene no sabía ni siquiera ubicarse en su casa, pero salió a caminar y regresó a su casa sin problemas, esta conducta demostró lo que muchos científicos sospechaban, pero no habían podido probar nunca. Los hábitos se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la memoria en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrar esfuerzo y registrando secuencias de acciones para convertirlas en rutinas automáticas. Esto es muy útil en situaciones como parquear tu automóvil, bañarte en las mañanas, desayunar, ir a trabajar. Estas rutinas automáticas nos ayudan a ahorrar tiempo. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales cuando se trata de hábitos negativos, que adquirimos y empezamos a desarrollar de manera inconsciente. El proceso de formación y consolidación de un hábito es un bucle de tres pasos. La señal, la rutina y la recompensa. La señal es el detonante que le da la orden a nuestro cerebro para realizar una acción determinada. La rutina corresponde a la realización de la acción. Y por último, la recompensa que es la que le informa a nuestro cerebro si vale la pena recordar este bucle para próximas ocasiones. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a decir que te encuentras en tu casa, no tienes muchas cosas por hacer y estás aburrido. El aburrimiento es la señal que le dice a tu cerebro que necesitas hacer una acción determinada. Puede ser ver televisión, navegar en la internet, salir al cine o cualquier otra actividad que pueda desvanecer el aburrimiento que sientes. Y por último la recompensa, que en este caso es mejorar tu estado de ánimo. Si repites estas acciones de manera continua, habrás formado un hábito en tu vida. El inconveniente es que nuestro cerebro no distingue entre buenos hábitos y malos hábitos. Si tu decisión para cambiar tu estado de ánimo ha sido ver televisión o jugar videojuegos, vas a formar un hábito negativo en tu vida, y cada vez que te sientas aburrido vas a desperdiciar tu tiempo en actividades que no aportan nada a tu desarrollo personal. Lo bueno de los hábitos negativos es que se pueden sustituir. Veámoslo nuevamente en el bucle de los tres pasos. No podemos sustituir la señal tampoco la recompensa, pero sí podemos sustituir la rutina. Si cuando te sientes aburrido, en vez de ir a ver televisión, decides ir a hacer una caminata en el parque, leer un buen libro o hacer ejercicio, estarás empezando a sustituir los hábitos negativos en tu vida. Estos cambios de rutina aplican para muchos hábitos negativos que tengamos. Estudios han demostrado que los consumidores de licor han podido sustituir la rutina de ingerir alcohol. En la mayoría de ocasiones, lo que desea la persona que ingiere alcohol no es el hecho de sentirse mareado, sino de tener una buena conversación, quizás encontrar un consejo para resolver sus problemas o para sentirse mejor. Un café en lugar de una cerveza puede ser el cambio de rutina necesario para cambiar un mal hábito como este. La clave está en empezar a reconocer que el hábito no funciona de manera aislada sino que está acompañado de una señal que puede ser alguna emoción, o quizás un momento específico del día, o muchas otras señales que pueden desencadenar la rutina, que a la postre brindará una recompensa, que se puede ver manifestada de muchas formas. Es interesante ver que nosotros podemos desarrollar distintas clases de hábitos, pero también pueden ser inculcados por la sociedad o por los medios. Una historia muy interesante que se describe en el libro es la de la pasta de dientes Pepsodent, que gracias a una campaña publicitaria dirigida por Claude Hopkins, se logró incrementar el uso de pasta de dientes significativamente. A comienzos del siglo XX, tan solo el 7% de la población usaba este producto y solo 10 años más tarde, el 65% de la población estaba utilizando la pasta dental en la higiene diaria. La estrategia publicitaria fue enfocada en buscar un hábito. Para ello se utilizó el bucle de los tres pasos, la señal que fue la placa bacteriana de los dientes, la rutina era usar Pepsodent para la higiene bucal y por último la recompensa era una dentadura blanca y reluciente, sin embargo cabe destacar que para formar un hábito no basta con tener en cuenta estos tres elementos, hay otro elemento que es muy importante que es el deseo de repetir la secuencia de acciones hasta que el proceso se vuelva automático y forme el hábito, pero ¿cómo logró Pepsodent que la población deseara usar el producto todos los días? La clave fue incluir dentro de sus ingredientes ácido cítrico, aceite de menta y otros químicos que, aunque no aportaban nada en cuanto a la salud bucal, sí brindaban una sensación de hormigueo y frescura bucal, que era en gran medida lo que los usuarios deseaban experimentar luego de lavar sus dientes. Estudios concluyeron que los consumidores de Pepsodén se daban cuenta que habían olvidado usarlo cuando notaban la ausencia de este tipo de sensaciones en su boca. Así podemos ver que Pepsodén, al ofrecer su producto, estaba vendiendo una sensación, más que el producto en sí. La población empezó a desear dicha sensación, que acompañada de los tres elementos mencionados anteriormente, terminaron formando un hábito, primero en los Estados Unidos, y con el paso de los años, se extendió por todo el mundo. Esta estrategia para crear un hábito sigue siendo utilizada hoy en día. Creadores de videojuegos, aplicaciones para celular, algunas series de televisión, aplican los mismos principios para crear hábitos en las personas. Hay videojuegos cuidadosamente diseñados que mantienen al jugador expectante. Preguntas como ¿Qué encontraré en el próximo nivel? ¿Será que voy a terminar el juego? Son cosas que mantienen al usuario con el deseo de volver a jugar, de repetir la rutina que a la postre terminará creando el hábito. También puede ser la simple vibración de un celular, que inmediatamente nos lleva a la rutina de revisar nuestro teléfono esperando encontrar algo interesante. Este concepto está estrechamente relacionado con el sistema de búsqueda, el cual ya se ha explicado de manera detallada en el video El Cerebro del Consumo. En conclusión, una vez formado un hábito, empezamos a actuar de manera inconsciente, pero lo interesante de esto es que, si bien no tenemos la facultad de cambiar las señales o la recompensa, sí podemos cambiar nuestras rutinas, que a la postre cambiará nuestro hábito. Una última idea que quisiera resaltar del libro es la de los hábitos fundamentales. Este tipo de hábito son los que una vez adquirimos pueden empezar a cambiar otros malos hábitos. Un ejemplo clásico de un hábito fundamental es adquirir el hábito de hacer ejercicio. Una vez adquirido podemos empezar a cambiar nuestra alimentación, dejar de fumar, consumir menos licor. Estos hábitos se aplican tanto a nivel individual como a nivel de empresas. En el libro se describe la gestión de Paul O'Neill, quien estuvo a cargo de una de las empresas de aluminio más importantes del mundo, llamada Alcoa. O'Neill, a diferencia de sus antecesores, que se habían enfocado únicamente en incrementar las ganancias netas de la organización, su enfoque fue establecer como prioridad la seguridad industrial en las plantas de producción. Esto debido a la alta tasa de accidentalidad de los empleados en dicha compañía. Este enfoque hizo que la compañía no solo redujese este indicador, sino que además disminuyó los costos de producción, y como si fuera poco, la empresa incrementó sus ingresos netos en un 500% con respecto a las pasadas administraciones. Lo que esto nos muestra es que el simple hecho de cambiar ciertos aspectos que habían sido pasados por alto por otros directivos, generó un efecto positivo en cuanto al mejoramiento general de la empresa. Buscar este tipo de hábitos que cree un efecto positivo y cambie otros aspectos también puede ser una manera de eliminar los malos hábitos de manera...